Para mí, Medina-Sahara es libertad. Los sábados, mi padre nos llevaba a los dolores, a la adoración nocturna y a la sabatina. Cuando salíamos, muy temprano, corríamos a las ruinas de Medina-Sahara para asomarnos al mundo desde allí. Respirábamos el silencio. Estábamos sin más. Eran los 70 y despertábamos al mundo. La música acaparaba nuestras vidas, Fuente Guerra, el patio de los naranjos, Jerónimo Páez, y el silencio de la sierra y de las piedras, los sábados, en aquel lugar enigmático y abierto, como un mapa en el que éramos libres espectadores del mundo. Hoy pienso también Medina Sara como una de esas personas, no sé, o apariciones, que parece que pasan por tu lado sutilmente, para hacerte recordar algo, que intuyes por la mirada y el gesto, que saben de añicos, dispersiones y vacíos, que han vivido la esplendor y la ruina, y no han perdido un ápice de su dignidad y su esencia. Estas impresiones permanecen en mí prácticamente inalterables, como una parte de este rompecabezas sin fin.